La base para que una empresa continúe con su proceso de crecimiento, expansión y mantenerse activo en los mercados es mediante la obtención de recursos financieros. La mayoría de las veces un capital de trabajo para iniciar una empresa es suministrado por los accionistas o dueños del negocio. Posteriormente la operación de crecimiento se soporta con el flujo de efectivo que pueda generar la compañía y a pesar de todo esto, la situación constante y significativa de la operación y la expansión depende del financiamiento que pueda recibir de fuentes externas como créditos bancarios y otras fuentes de financiación existentes. Para todas las empresas el financiamiento es una herramienta muy importante ya que en muchos de los casos este medio resulta ser el motor que mueve la organización y las mejores condiciones de acceso a la financiación de una compañía se puede traducir en aspectos como el aumento de la productividad incremento de la innovación tecnológica y en un escenario más amplio la posibilidad para ingresar y sobrevivir dentro de los mercados internacionales. Básicamente el financiamiento para una unidad de negocio puede ser destinado especialmente para reforzar el capital de trabajo o los activos circulantes, es decir, para financiar su operación diaria dentro de un ciclo financiero o flujo de caja o puede ser con un destino para financiar los activos fijos que son activos de larga duración o vida útil que requieren para su actividad comercial. Antes de recurrir a unas fuentes de financiación es necesario realizar una proyección real del negocio todo esto con el fin de determinar en primer lugar el objetivo de la inversión y plantear distintos escenarios de reembolso para evitar deudas y darle un destino ideal a la inversión. Las empresas que hacen muy poco uso de las fuentes de financiación crecen a un ritmo más lento o en algunos casos no crecen y dejan pasar oportunidades para ampliar su mercado modernizar sus instalaciones o abrir nuevos mercados.